¿Qué pasa, gente del mundillo? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Y no, no es clickbait. Eh, me voy de este canal, ¿vale? Tenéis el canal, el nuevo canal en la descripción, ¿vale? Os voy a contar los motivos por los cuales me voy de este canal. Y es que la he cagado muchísimo, un montón de veces, una tras otra. También es verdad que es el primer canal que hago en serio, con lo cual es normal. Pero bueno, eh, deciros que en el nuevo canal, si realmente os gusta lo que hago, no lo voy a cagar más. Porque realmente esto me ha servido como prueba. El nuevo canal va a ser como un golpe rotundo, ¿vale? Eh, voy a hacer vídeos en serio, ¿no? Y si me agobio, no lo hago Si pasa cualquier cosa por la que mmm, me tenga que forzar, tampoco lo hago ¿Por qué? Porque esto es un hobby Al fin y al cabo, es lo que me gusta pero sin agobiarme, si me agobio, entonces empiezo a quemarme y dejo de subir vídeos. Uno de los errores más grandes que he cometido en YouTube fue el tema de las multicuentas. Nadie, bueno, nadie de vosotros lo sabéis, si no habéis visto el vídeo nuevo del nuevo canal, que es imposible porque tiene dos suscriptores, pero bueno, el caso... Es que yo he hecho muchas multicuentas en este canal En concreto, 70 y algo multicuentas Y encima, si le estás quitando a 165 suscriptores 70 y algo, pero además De 110, 120 que tendrá eh, La mayoría no las no, no me ven, ¿no? Es como un plus No supe quedarme con lo que ya tenía Y siempre quise más, más Y esas de más me ha llevado a hacer esto Porque... Contra más quería, más la cagaba y poco a poco se me iban yendo suscriptores. Pasé de tener 60 visualizaciones por vídeo a tener 50, a tener 40, a tener 30. Y eh, las, bueno, los últimos meses, eh, hace ya tiempo, me fui de vacaciones. Y al irme de vacaciones, claro, a partir de unos 100.000 suscriptores ya puedes hacer eso de irte de vacaciones. Y sí que es verdad... Que en, a la hora de volver vas a tener menos audiencia, pero esa menos audiencia que igual, en vez, si te ven 134.000 personas por X o por A, eh, te vas, ¿vale? A la hora de volver igual te quedan 50.000, pero de esas 50.000 le van comunicando a los demás y vuelven bastantes más. Pero no es solo culpa de que tenga pocos suscriptores, también fue muy culpa mía, porque los vídeos que hice fueron una mierda. Y tuve que borrarlos, y de hecho los vídeos que me dejé preparados no pude hacerlos ¿Y por qué fue eso? Por la vagancia, así de claro, por la vagancia dejé de hacer vídeos Porque dije, bueno, ya lo haré mañana, y ese ya lo haré mañana, mañana, uf que aún queda mucho Mañana, mañana, mañana, y se fueron haciendo más cortos y ya llegó un día que nos íbamos, entonces como, vale, pues no los he hecho porque soy subnormal y ya están. Entonces, errores como esos no los voy a volver a cometer en el nuevo canal. Realmente, si hay alguien que esté viendo este vídeo y quiera verme más, ¿no? Que se vaya al nuevo canal, ¿vale? Porque es lo que me gustaría, que los suscriptores que realmente han estado aquí con Hugo que por cierto está en Hugo Conmigo, con todos los personajes que estaban ahí, aquí Van a estar en el nuevo canal, ¿vale? Entonces, si realmente os, os, os ha molado este canal Durante un corto o largo periodo de tiempo suscribiros al nuevo porque realmente lo vais a disfrutar Porque vengo con muchas ganas, vengo con nuevos contenidos eh, Voy a hacer gameplays, ¿vale? Voy a hacer música y sketches Eso es lo, lo primordial de este canal Y si se me ocurren más cosas, como... No sé, el reto de el reto de la pila, tengo que repetir un vídeo con él, tengo que hacer nuevas cosas, es decir, eh, tengo muchas ideas, así que y mucha motivación, así que. Nada, chavales, si nos vemos en otra parte, va a ser en el nuevo canal, así que suscribiros Nada, encantado de haber estado todos estos años con vosotros. Y bueno, que narices podéis estar más años conmigo. Chao.